A la, a la, al requerimiento no. y a la respuesta que se dé desde el Ejecutivo. Muchas gracias, Walter. Gracias. Muy buenos días. Y, y, y están, como ya lo dijimos en nuestros estudios, los doctores Carlos Sandoval, el médico geriatra, y el doctor Arnaldo Lachira, que es un especialista de infectólogo, pero además es decano al Colegio de Médicos de, de Piura. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, Nicolás. Eh, eh, yo quisiera que, eh, que comencemos por lo que me pasó a, a, ayer a mí personalmente, ¿no es cierto? O sea, yo vengo acá al estudio, vengo el martes, llegué de, de España, eh, sentía los síntomas que normalmente tengo cuando vengo de zonas de frío, porque soy una persona alérgica, respiro por la boca y todo lo demás, pero lo que me dijo la doctora más fue muy crudo, esa decisión no la puede tomar usted, ¿no es cierto? Bueno, eh, creo que es importante que toda la población sea responsable desde el punto de vista ciudadano. ¿En qué sentido? Si yo soy consciente que estoy regresando de una zona donde hay casos confirmados de coronavirus, yo debería tener el concepto de aislamiento en domicilio y comunicarme por teléfono al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud evalúe y vaya y se desplace el personal para la toma de muestras respectivas siempre y cuando sea necesario. Ese, ese siempre y cuando sea necesario tiene que ver con síntomas, ¿no es cierto? O sea, porque lo que está claro es que no, me imagino que no tenemos, ¿no es cierto?, los kits suficientes para hacer la, la prueba a todos los que vengan de Italia, de China, bueno, de España y de Francia. Hay, hay una situación que es bueno comentarla acá, ¿no? Este, acordémonos que esta enfermedad, este nuevo agente infeccioso, hay pacientes que no teniendo molestias respiratorias pueden transmitir la enfermedad. O sea, el asintomático puede transmitir la enfermedad. Eso complica un poco la vigilancia, porque eso obligaría, ¿qué cosa? Que los contactos de un paciente que ha estado sintomático, deberían hacerse la muestra en el, dependiendo del tiempo en el cual estaba expuesto. ¿no? Y eso es importante que el médico epidemiólogo o el responsable de todo el control de esto, evalúe, porque si no vamos a estar en una situación de sacar muestras, por sacar muestras, ¿no? Y vamos a caer en lo, en lo otro que es el desabastecimiento de los insumos ante muestras que realmente no fueron claro. bien dirigidas, ¿no? Claro, el, el usar lo que tenemos eh, cuando no es indispensable, ¿no es cierto? Pero ¿Cuál es el procedimiento, doctor? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? El, el procedimiento es, primero, que el paciente tenga el cuadro clínico, fiebre, malestar, decaimiento dolor de cuerpo. Segundo, si es una persona de riesgo en estas circunstancias actuales, que haya venido de una zona de, de riesgo como Europa, Asia. Entonces, ahí, como ya mencionó el doctor, voluntariamente aislarse irresponsablemente, porque no va a meterse a un cine, a un concierto, a un sitio lleno de gente, todo lo contrario. Es más, dentro de su casa decirle no me toquen, no me acerquen y estar y comunicar para que vayan. El, el especialista un técnico preparado, capacitado a tomarle una buena, una buena muestra del isopado faringio y el isopado nasal para que le hagan la prueba de, del PCR, que ahora se llama en tiempo real, y que de acuerdo a la tecnología está saliendo en seis horas, seis horas desde que ingresa al, al Instituto Nacional de Salud y donde ya antiguamente se hacían dos. Primero para saber si era coronavirus y después para saber si era el grupo 19 o el serotipo 19, ahora se está haciendo todo. Entonces ese es el procedimiento. No, el coronavirus es un grupo de, de, de virus. ¿verdad? Es un virus antiguo, que ya tiene muchos años. Ahora ha salido una, un serotipo, una especie nueva, que es la 19, que es la que ha partido en China y que se ha, se ha distribuido en todo el mundo. Entonces, primero aislarse y, y como ya se mencionó, responsablemente. Ahora, la, la, la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que esto ya es una pandemia. ¿Eso qué significa en, en términos eh, prácticos? Bueno, que los casos confirmados no solamente están en un solo país, sino están en varios países y la cantidad de casos ha sobrepasado la expectativa. ¿no? Como veremos, ya están en los cinco continentes. Uno que otro este, eh, país tiene diferentes este, situaciones epidemiológicas, por ejemplo, en Italia... Hay cerca de 12.000 pacientes, de los cuales han muerto 800. Si analizamos enfermos versus muertos, la tasa de letalidad es 6.6. Es alta. Eh, y en caso específico de la primera localidad es de la China, en Kuwait, eh, la cantidad de pacientes, que son cerca de 60.000 casos fallecidos, son como 2.000, nos da una tasa de letalidad de 4.4 más o menos. ¿no? Teniendo esas consideraciones... Eh, acá por ejemplo en Sudamérica ya tenemos un caso fallecido en Argentina ¡Exitosa! En México, Chile no tiene casos, Perú tenemos casos No hay ningún caso fallecido ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Chile ¿no? Tres definiciones, primero brote Brote es que aparece la enfermedad en una población pequeña Epidemia, epi es sobre, demo pueblo O sea, epi sobre el pueblo, ya una cosa más grande Brote, epidemia y pandemia, pan es todo. Es pandemia cuando ya abarcó todos. todo. eso es la definición. Entonces, ya la OMS ya declaró pandemia. Entonces, ya la cosa es más seria. Ahora, esto lo que marca la diferencia del, del COVID-19 es que no sabemos... Eh, El centro etiológico. Sea, te claro, eh, ¿cómo, eh. ¿cómo enfrentarlo? Porque hay, como ustedes mismos nos han dicho, varios tipos de coronavirus... Pero hay vacunas contra ellos y hay tratamientos y protocolos ya establecidos. En este caso, ¿no? Bueno, ¿O eh, sí? con respecto a las infecciones de coronavirus, no existe vacuna para ningún coronavirus, ¿no? Este tratamiento específico. ¿Ah, para, para qué hay? Para la influenza para, para la influenza. O sea, eh, un tratamiento específico que nos diga que realmente hay una evolución favorable después de una cantidad de medicamentos, no existe un tratamiento todavía, ¿no? Ahora, la, la, la situación es, este, creo, mal mensaje, son medidas que todos los pobladores debemos de implementarlas. ¿ves? Higiene de manos, hacer una buena higiene de manos y considerar que el virus puede estar en la superficie, bueno, un tiempo considerable, porque ahora, eh, de acuerdo a los reportes, hasta cinco días se está diciendo como tiempo de exposición. Si yo estoy en la categoría de sospechoso, todas las superficies en donde yo estoy, deberían ser desinfectadas con lejía, que es un hipoclorito solo que es lo más sencillo, que con eso yo garantizo. Es una mezcla de ¿no? que un litro por o, o, uno, dos. 1.99, o sea, la porción de 1.99 y eso garantiza qué cosa, que yo voy a desinfectar, desinfectar las zonas, las superficies donde yo pueda claro, haber eliminado. Por, claro, pero ahí no, no es solo entonces que cada persona individualmente tenga la precaución de lavarse las manos o usar... El gel de alcohol o alcohol directamente para desinfectarse, eh, ¿no es cierto?, después de haber tocado zonas de riesgo. El problema es que esa zona de contacto permanece ahí, ¿no es cierto?, y, y, y también debería ser desinfectada. La Organización Mundial de la Salud saca un documento muy técnico en donde se habla de ese tema, en donde aquel paciente que va a aislamiento domiciliario, primero tenemos que elegir a un miembro de la familia el más idóneo, un joven que no tenga ninguna comorbilidad para que sea el que evalúe y acompañe a la persona que está en aislamiento. Y él tiene que garantizar justamente que las superficies, o en casa o el mismo paciente, garantizar las desinfecciones de las zonas donde él está en reposo. ¡Exitosa! En los ambientes comunes, llámese baños, baños de cocina, o sea, realmente si es imposible, tenemos que garantizar que todo lo que él toque, todo lo que él estornude, tosa, debidamente desinfectado. La vajilla... De preferencia que sea descartable pero no todo desde el punto de vista económico lo van a tener. La vajilla que lo utilice tiene que ser debidamente desinfectada. ¿no? Y, y, y de preferencia aislada, ¿no es cierto? Es decir, cada uno usar su vajilla, digamos. Sí, ¿no? y otra cosa, por, eh, ya en, en cuanto a prevención, por ejemplo, en los sitios concurridos como centros comerciales, los pasamanos de las escaleras, pasarle a cada rato lejía o alcohol o cualquier desinfectante o no agarrarse de los pasamanos los, o, ¿no o de qué nos vale lavarnos 20 veces las manos y el celular está contaminado en la todo también pasarle alcohol al celular, en los gimnasios las, las pesas las máquinas o pasarle o no ir a los gimnasios, por ahora no ir entonces, ahora usted preguntó sobre las vacunas y, y muchos pacientes me están preguntando si me vacuno contra el neumococo ¿me va a dar? Uh -huh. no la vacuna es para el neumococo contra el neumococo, o sea, te va a prevenir contra Y, y, el y, esta, neumococo. y esta vacuna y esta, y esta neumonía que está produciendo el COVID-19 Es otra neumonía Es la vacuna del COVID-19 COVID, o sea, Es una Es, es una neumonía diferente Totalmente digamos. diferente, si yo me vacuno contra el neumococo Y contra la influenza, me protejo Contra el neumococo y la influenza No me protejo contra el coronavirus Ahora, la vacuna del, de la influenza Se tiene que hacer antes que comience Nuestro invierno Que es en junio entonces la vacuna debe ser en mayo. Y la vacuna de la influenza es todos los años. Entonces el lote lo traen de Estados Unidos o del proveedor más o menos en abril. O sea, ahorita no vale la pena vacunarse contra la influenza porque es otro microbio. Bueno, acá un poco este, es importante aportar. ¿no? Eh, en el, la epidemia de influenza H1N1 en el país 2010, ¿qué se vio? Se vio pacientes que se complicaron. Ojo, que no solamente es una neumonía viral, sino hay una sobreinfección bacterial. Ah, bueno, eso sí. Y dentro de los agentes infecciosos que se identificaron, además del virus de influenza, se encontró neumococo. O sea, ¿qué significa esto? Que yo, la vacuna en este caso de neumococo y la vacuna de influenza debe colocarse. Que no es específica para el coronavirus, totalmente de acuerdo, porque eso no genera inmunidad para otros, para otros agentes infecciosos. Pero sí me protege de... Sobre infecciones bacterianas que normalmente, cuando hay infecciones virales, neumonías complicadas, hay, se agregan agentes infecciosos. Y uno de ellos es el hemococo, ¿no? Entonces, la vacuna en hemococo sí funcionaría Pero, ¿pero eso ¿Y de eso depende en gran medida de qué? De, de, de, de, de tu estado inmunológico, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a las personas, digamos, más susceptibles de, de ser afectadas, que son las personas de la tercera edad, ¿no? Así Exitosa. O sea, la, el, de acuerdo simplemente el concepto que quede claro si yo me vacuno contra el neumococo es para evitar el neumococo eso no quiere decir que no estemos al contrario nosotros promovemos la vacuna contra el neumococo en cualquier momento del año para pro, pro, eh, protegerte contra el neumococo. O sea, por ejemplo, yo me he puesto esa vacuna eh, 23 y no, la no, otra, la 13 creo que sí. se llama, esas dos vacunas porque me recomendaron a partir de los 60 años de todos modos vacunarse. Ya está protegido. Es decir, yo estoy protegido, pero no estoy protegido contra las otras neumonías que podría generar el, el, el coronavirus, este COVID-19. O sea, cuando nosotros hablamos de neumonía es un término netamente, eh, o de un conocimiento, de un daño, de un paréntesis pulmonar. Pero quien provoca el daño, hay muchos agentes infecciosos que lo pueden provocar. Hasta un hongo lo puede provocar una neumonía. Entonces, hay situaciones que debemos ser precisos. ¿no? Ahora, y, y con respecto a las personas de la tercera edad, ¿es, es la población de riesgo más vulnerable. ¿No es cierto? Totalmente. Y, y, y lamentablemente, eh, hablábamos ayer precisamente de este tema, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas de la tercera edad tienen. Eh, controlado sus, sus condiciones médicas eh, o, o sus enfermedades ¿cuántos tienen acceso a agua potable? porque hablamos de por ejemplo lavarse las manos como medio de prevención y, es decir, esto nos lleva dramáticamente a la, a la, a la, a la muy mala situación es que están demasiados integrantes de la tercera edad ¿no? en el caso de, de Italia que, que ya se ha mencionado que hay más de 800, de 800 muertos, la mayoría son personas de tercera edad, los que han muerto en Italia Quiero, quiero aprovechar para dar un mensaje muy claro. O sea, el adulto mayor, que ya es, un, es una persona que ya es conocida en un servicio de salud, cuanto menos tiempo esté en un servicio de salud, es mejor. En el caso específico de los pacientes que manejamos en el Seguro Social, que manejamos una cartera de adulto mayor, donde el paciente mensualmente, periódicamente va al servicio para recoger sus medicamentos, de preferencia enviar a un familiar para que lo recoja, para que no, haya, no esté expuesto. Ah, y en los servicios de salud hacer consulta diferenciada, rápida y las colas que no hayan adultos mayores en lo posible. Cuanto menos tiempo estén los adultos mayores en los servicios claro, de los, expuestos. O sea, es mejor porque ya sabemos, porque las evidencias nos dice que por la inmunosenescencia en la cual el adulto mayor está el sistema inmune decae, de, deprimido. Entonces está más expuesto a hacer complicaciones. Y eso eh, obliga, ¿qué cosa? Que los servicios de salud mejoremos en los sitios de atención, laboratorios... Claro, pero, pero, pero para terminar, es decir, eh, con la experiencia que yo tuve ayer, o sea, yo soy una persona pública, este tema mío se nos bueno, salió acá de, de, del aire, en mí, ¿no es cierto? Y, y creo que lo que hicimos fue lo correcto, ¿no es cierto? O sea, el mensaje es, tú no eres el que decide tu diagnóstico, son las autoridades de salud las que deben de decir si eres o no un peligro para el resto de la gente, primero. Pero en segundo lugar, en relación al tema, es decir, ayer fueron a hacerme un examen, como yo soy una persona pública, me lo hicieron relativamente rápido, el resultado lo tuve relativamente rápido, pero eso no es la situación de, de todos los lo peruanos, ¿no? Y no tendría que ser así, es decir, el problema es que como ustedes decían al comienzo, no se puede estar haciendo la prueba a todo el mundo, hay que centrar la prueba en aquellas personas que lo ameriten, es decir, aquellas personas que, de, que tengan síntomas, que hayan venido eh, o, o hayan estado en contacto de personas, con personas que vienen de esta zona y, en particular, las personas de la tercera edad. O sea, eso deberían ser nuestros parámetros. ¿no es cierto? Quiero, quiero aprovechar esta, lo último que estás comentando. Nosotros, como en, en Consejo Nacional, que se realizó en este mes de eh, febrero o marzo, eh, la ministra de Salud llegó. Otro, y hubo un compromiso ante todos los decanos de los 27 consejos regionales en donde iba a haber la descentralización de la prueba. Es importante ya como rectora del Ministerio, destrabe, destrabe la situación del Instituto Nacional de Salud para que en un tiempo corto, los diferentes laboratorios regionales en donde existe ya la tecnología, son lo único que queremos. Porque ¿Cómo está funcionando ahora? Eh, toda la, porque entiendo que hay incluso compañías privadas de, seguro, de, de, de seguros, que están eh, haciendo uso de laboratorios para que tomen muestras, pero no es el laboratorio privado el que va a dar es, esa muestra tiene que ser enviada al Instituto Nacional, al instituto Nacional de Salud, entonces sí. eso produce un, un cuello un de botella o sea, eh, primero, el primer lo tiene el Instituto Nacional de Salud o sea, es el instituto que tiene la prueba, esto tiene que ser descentralizado ¿qué significa? en Lima va a colapsar en un momento el Instituto Nacional de Salud porque no solamente va a ser las muestras de Lima, sino tiene que ser la muestra de todo el país. E Ahí vuelvo a insistir que la ministra de salud destrave para que en un corto tiempo los diferentes legislaciones regionales de salud, por ejemplo en Piura, nosotros ya tenemos como cerca de 20 casos sospechosos y ha habido tiempo de demora en la, en el retorno del resultado. Pero si yo si yo sé que en Piura hay un laboratorio, tenemos la tecnología, solo lo único que queremos son los insumos. Y o sea, como ustedes en Piura estarían en capacidad de, claro. de, de hacer el examen, o sea, ¿no es ¿cierto? solamente es que la, la, la ministra con el Instituto Nacional de Salud en un, por, un corto tiempo destrabe eso y vea que... Un... Claro, porque eso, esos plazos además son determinantes, porque el detectar a un paciente enfermo te va a permitir construir la red rápidamente de quienes podrían ser los afectados y, y tomar las medidas de control necesarias, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, por ejemplo... Ayer me hice, nos hicieron hacer una lista enorme de todas las personas con las que hubiéramos estado en contacto y salíamos positivos. ¿Por qué? Porque esas personas inmediatamente se convertían en, en, en, en, en potenciales portadores del virus. Sí. ¿no? Personas en investigación, se llama. O sea, bueno, sí, sí. bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Karen Santillán está en el mercado central. ¿Qué está pasando con el precio de...